El pasado domingo, la localidad de Molina Aragón tuvo el privilegio de ver la obra Un rumor de sangre. Poemas, canciones, conferencias y entrevistas de Federico García Lorca. La dramaturgia y la dirección corrió a cargo de Jesús Salgado y actuó Manuel Galeana. Bueno, yo creo que traemos un... Un recital que es francamente muy bonito. ¿no? Me atrevo a decirlo primero porque cuando lo leí me gustó mucho, pero ya cuando lo hemos comprobado con el público, vemos que sí, que efectivamente el, el propósito que teníamos que era hacer llegar la figura de Lorca a, al público, lo conseguimos con este espectáculo donde se hace un recorrido por la biografía de, de Lorca a través de, de distintos poemas. Hay música, hay actuaciones... Es, es un capítulo fundamental porque hemos tenido la suerte de que nos acompañe a la, a la guitarra Guillermo Fernández. Guillermo Fernández, yo me atrevo a decir que es de los mejores guitarristas de España en este momento. Y no sé si sí del mundo también, ¿no? pero es un guitarrista excepcional. Hay artistas que son buenos, muy buenos, y hay otros artistas, ¿no? pero no solamente la música, en, en todas las artes... Que ...que tienen una cosa especial, otra cosa... ...y Guido Fernández es de esos seres excepcionales. Ahí vamos ...el día 27 tenemos un concierto en Torija... ...que será memorable... ...un concierto sobre la copla... ...y si, si yo me a, a recomendarlo... ...como absolutamente necesario... ...si uno quiere llevarse de esta vida... ...algún momento de esos hermosos... ...que vean el, el concierto del día 27 en Torija...